No conoces ese camino que te lleva a tu destino. ¿Te gustaría saber eh, qué te espera más adelante? ¿Te gustaría saber qué hay por el camino? ¿Te gustaría saber qué resultado te dará cuando llegues allá al final? mirando todo esto el cuadro completo cada uno de nosotros tenemos una meta que creemos o un proyecto que queremos realizar cuando hablamos de llegar a una meta y realizar algo estamos hablando de un camino a recorrer de punto a a punto b y si tú no conoces ese camino que te lleva a tu destino te gustaría saber eh, qué te espera más adelante te gustaría saber qué hay por el camino te gustaría saber qué resultado te dará cuando llegues allá al final yo creo que sí a mí me gustaría saber y saben que lastimosamente nosotros no podemos saber el futuro solo Dios sabe el futuro. La única manera de llegar a saber qué hay allá adelante, qué nos está esperando, es apuntando a una meta definida. ¿Lo que significa esto? Le quiero hablar sobre este acrónimo en inglés. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen. Si usted ha leído algún libro de negocio, uh, usted ya lo leyó esto. Para esta persona que no conoce este acrónimo, que es SMART, S-M-A-R-T, que en español significa inteligente. Este acrónimo, como dice, su nombre tiene sus uh, significados. Cada letra tiene sus significados y como estamos hablando de una meta específica. Bueno, voy a ir caminando y explicando un poquito del acrónimo SMART. La primera letra que es la S, es specific, que es específico. nuestra meta debe ser específico, bien definido, limpio, que no sea ambigua. La segunda letra, que es el, la M, measurable, que significa que puede ser medido con un criterio específico que mida el progreso hacia la meta, que podamos llegar a la meta. La siguiente letra, que es A, que significa achievable. Entonces, esto en español venía a ser que pueda ser comple completable, nuestra meta debe ser completable, así como su nombre lo dice. La el siguiente, siguiente letra que es la R, que es realistic, esto significa realístico, así como lo dice. Nuestra meta debe ser específico, realista, que esté dentro de lo alcanzable, como dijimos recién, que no sea solamente un sueño, sino que podamos, que pueda ser realizable. La siguiente letra, que es la T. Es Timely, que significa tiempo. Timely, que significa con un tiempo definido, incluyendo un comienzo y una fecha de terminar. El propósito de esto es crear una urgencia. Bueno, gente, este es el pequeño video que quería compartir con ustedes. Ojalá que les sirva. Smart, recuerde, smart, inteligente, hay que trabajar con inteligencia, hay que planear con inteligencia, hay que, ir, hay que correr el camino con inteligencia, smart, son los acrónimos que quería compartir con ustedes, muchas gracias gente y que tenga una excelente noche, excelente tarde y que Dios les bendiga nos vemos en el siguiente video, nos vemos, chao.